Sagrada, esa es la gran diferencia con los pueblos indígenas. Cuando se habla de derechos, hay que pensar en esa división: derechos colectivos y derechos individuales. Es clave, básica, para cualquier análisis que ustedes quieran hacer. No es lo mismo pensar desde la persona que desde la comunidad. Y eso del municipio, a mí me encanta cuando de que no tengo 20 años oyéndole decirlo del municipio, y miren cómo estamos. Ahora te hicieron una pues, tal constituyente mal hecha, ¿no? Una chafa. Tenemos que tomar el control, el mando de este barco y seguir de veras siendo México ese país libre en el cual podamos tomar decisiones, porque nos están haciendo sentir incompetentes todo el tiempo, ¿no? Pero miren, yo los felicito por estar aquí. Hoy en la vena cuando abrí los ojos dije, ay, no, yo me quiero quedar aquí entre mis cobijas. Es un acto heroico, solo salir y estar feliz y estar juntos y ustedes ver pues, cómo somos los guatemaltecos, a quien ustedes como pueblo nos han recibido para ser pueblo también y hablar de cosas serias. El proyecto docente está a su disposición, ahí tenemos un equipo de maestros de primer nivel, en donde los estudiantes de Derecho han aprendido todo eso que tenemos, como mencionó el director del programa, como cuestionados fundamentales. Y el sistema de becas para estudiantes indígenas, y si nos programas para el es otro de los proyectos que me dijeron: ¿eres capaz de hacer un programa de becas para pueblos indígenas? Después de que vino la Rigoberta Menchú y, bueno, todos los líderes indígenas y nos pidieron bajo un diluvio, ¿te acuerdas que estaba lloviendo a chorro y día que entregaron. A vez, no, no había, ¿Quién se había llevado del grupo que está aquí? Bueno, no están ni más antiguos. Nosotros somos 16, 17 conmigo. ¿sí? Somos un equipo con una gran experiencia y en el sistema de becas para estudiantes indígenas creamos. La categoría de tutores responsables interculturales. Y tenemos 900. ¿Vas conmigo o vas por otro lado? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves? No, ya, me caen a Estoy hablando de, del sistema de becas. Cuando me dijo eso, José, me dijo, Eva, puedes hacer. Eso era en octubre, cuando nos hicimos nosotros programa oficial universitario de la interculturalidad Mi me llamó José pues ¿cómo que no? Claro que puedo y empezamos a investigar sobre todas las becas que se les daban a pueblos indígenas y todas las modalidades esta es la realidad chicos cuando uno se mueve entre 910 becarios indígenas ¿sí? los entrevistas los apapachas los entiendes ahí hay interculturalidad Ahí no hay discurso, es de tú a tú. Entonces nosotros tenemos 75 estudiantes de música, por supuesto que la mayoría de Oaxaca, tenemos una banda de los pueblos indígenas, que por ejemplo ya me dijeron que no les tenemos que comprar un trombón, porque sin trombón no funciona, y ya empezó la fiesta. Sí. Un trombón necesita la banda. Entonces yo tengo que conseguir un local. Cuando le digo que yo soy la que hace posible los sueños, es porque los hago realidad. Y el tal trombón, acabamos de presentar la banda para fin de año, y juntar a los. A los, a los, a los miren, los músicos no tienen idea, son tremendos. Los músicos son clase aparte. No ellos hacen música hacen su música tradicional Nacional. pero también cargan a Jim Morrison y a Pink Floyd en sus camisetas ¿no? o a David Bowie para hablar de buena música porque todos los que hacen música ahora, francamente a mí me gusta el cigala porque soy old fashion el cigala me encanta la diversidad o a mi manera, ¿no? a mi manera a mi manera doy clases a mi manera dirijo a mi manera quiero muchísimo a los chicos que me acompañan todos los días ay, tuve un plato tremendo porque pedí cosas para el frío ¿Cómo se llaman esos cuadritos? calentadores a mí me lo compraron rápido pero a mis chicos no y me llegó por ahí que dijeron oh, esta mancha de que se pasa está pidiendo tantos ventiladores y no tenemos recursos bueno deberíamos tener todos esas cosas, ¿no? no solo unos y si ustedes van a una casa de las lomas qué diversidad ¿de qué diversidad les estoy hablando? ¿desde qué punto de vista habla uno de la diversidad? pues yo, desde el punto de vista materialista histórico a mí me encanta ese método porque habla de clases sociales y establece diferencias y habla de conflictos entonces en el curso docente hablamos de conflictos y no les quiero ni decir eso Terminamos muy deprimidos con la cuestión de la actualización de los conflictos, porque las muertes y muertes y muertes sí, sí las queman el alma, no es cierto que estemos acostumbrados a la violencia. ¿eh? Lo último que le dicen a uno antes de salir hablando de derechos humanos es, cuídate, ¿no? Por favor, llevas tu celular. Y si hubiéramos querido en Guatemala en los años 70 tener celular ahí, ni por teléfono se podía hablar, y si te acabas, Silvio Rodríguez era su vecino y nos mataron a los mejores dirigentes indígenas en la América Latina ¿eh? porque los pueblos indígenas no han estado fuera de él. ellos ahorita están peleando contra la minería en Guatemala hay un movimiento contra la minería impresionante, quieren más diversidad quieren que yo les venga a repetir aquí la diversidad, esta cosa no, nosotros lo que tenemos que hacer es como replicar en la facultad de Derecho entre sus compañeros lo importante de es estos proyectos hacerlo no, nosotros ya tenemos qué les voy a decir con el sistema de becas un 10 porque hay casi ya vamos a llegar a los 1910 becarios ustedes saben lo que es cuando se llena de becarios indígenas el programa y hablan cada uno de sus lenguas, hay algunos que es una categoría nueva que es lo entiendo, pero no lo hablo lo entiendo, pero no lo hablo porque los antropólogos dispusieron hace años en un tal congreso eso me lo contó Godelía que para ser indígena tenías que hablar la lengua pero no es cierto, no. hay muchos indígenas a los que ya no les enseñan a sus papás porque dicen, ¿para qué les enseñamos si no tienen con quién hablar? ustedes lo que tienen que hacer es ser licenciados yo no sé qué creen los señores dijeron que ser licenciado ¿eh? la verdad eso, por eso aquí todo el mundo no se dice ni doctor ni maestro ser licenciado, es el asunto bueno nosotros que somos licenciados yo creo que tenemos una gran responsabilidad y si sí, en eso me adhiero totalmente a los postulados del programa tenemos que lograr que la facultad de derecho empiece a pensar en todos esos procedimientos de las leyes que nos han impuesto ¿cómo las vamos a enfrentar? y si es la, la doctora Sánchez Cordero tenemos que tener los de derecho tienen que relacionarse con ellos estos no se relacionan con los líderes esta señora es una líder yo creo que es un poco mayor que yo, pero no mucho pero ella ha sido de la corte magistrada esa la que ponen cuando se tiene que votar con ovallos a la doctora Sánchez Cordero, que es un voto el que va a definir, y miren que los magistrados definen cosas de cosas. Y ser abogados es una gran. ¿Cuántos abogados hay aquí? A ver, a ver. ¿Y los demás de dónde son? Sociología, políticas, arquitectura, hay arquitectura, geografía. Filosofía, bueno, es imprescindible Y hay que aprovecharlo. Nosotros ahorita tenemos el abanico de temas en el proyecto docente en donde los maestros se dedican específicamente a tocar y desmenuzar su tema. Entonces, el en de mujeres indígenas, bueno, la, la diversidad cultural y las mujeres indígenas es una maravilla. Lo, lo da Elia Avendaño, que se egresaba del doctorado ahí en la Facultad de Derecho, hija de Amado Avendaño, que fue gobernador entre que ¿no Yo le dije un día que era una barriga maya y casi me mata. Pues sí, porque tú le preguntas que si ella es maya, dice que no. Y es una maya, guapísima, morena, con el pelo largo así como su Lástima. ¿no? Y tú la ves, sí, pero es un abogado Y las abogadas tienen que andar de traquesastre, tacones. Es toda la identidad, ¿eh? El tema de la identidad es clave en este seminario. ¿Quién somos los de cada facultad? Para el servicio social, lo que hemos hecho es un contacto, una vinculación con todas las facultades donde estamos. Para que manden a sus estudiantes, que ya terminaron, por ejemplo, Toda la gente que está haciendo servicios social con nosotros nos está ayudando a leer las consultas de los estudiantes. Para nosotros los estudiantes son lo más importante de la universidad. ¿Sí? Les estamos entregando una patria lastimada, vulnerada, pero con muchas posibilidades de transformación. Tenemos muchas cosas pendientes. Y bueno, yo, yo me siento muy apenada de que no, no. Si, si hubiera escogido el lado del power no, iría como por la tercera página entonces ya les pasé toda la información todo el mundo puede meterlo a su USB no encuentro los mensajes ¿qué hay con ustedes? Pues, para ustedes ¿se volar, no volar, no volar? ahí está tenemos grandes relaciones con las universidades centroamericanas estamos intentando relacionarnos con la meta del sur una de las metas es construir un frente amplio mundial que, que podamos protestar al mismo tiempo con las mismas cosas porque nos tienen bastante como descompartimentados mientras ¿no? más nos divide menos podemos esta carta me la mandó un compañero un día que yo fui con Colitis al doctor porque fue una época de fraude. No sé por qué eso se es me hace tan familiar, pero fue hace muchos años. Creo que fue un primer fraude. Y el texto se llama Los Quetzales. Los quetzales comienzan a retornar a Guatemala y la energía que empieza a despertarte será incontenible. Y esto es una dinámica mesoamericana y me atrevo a decir continental. No me preocupan los usurpadores porque somos miles y somos mejores. Se trata sobre todo de preservar nuestro tesoro, los jóvenes. Hay que cuidarlos y ofrecerles memoria histórica y experiencia de alta calidad, sistematizada y alegre. Ellos sabrán encontrar la vía de la liberación y nos emanciparemos porque ya entramos en clave civilizatoria, y no en el reloj histérico de los neoliberales. atavales libertarios retumban en el continente y el proceso apenas comienza, apenas. Aquí reconocemos al legítimo representante de los pueblos mexicanos, sabemos que es el águila republicana la que vuela en el cielo de la federación, y no nos confundimos. También sabremos honrar la solidaridad que nos ofrecieron nuestros hermanos y hermanas mexicanas en los momentos de reflujo, persecución y tristeza. Hay que saber pasar estos momentos que preludian el amanecer mesoamericano. Volarán nuestros quetzales y águilas guardando el espacio aéreo de los caballeros águilas y tigres que hoy se sacuden la tierra del tiempo y del olvido. Nosotros los estamos mirando despertar en los ojos de chiles, quichés, cachiqueles, zapotecos, mistecos, tocolabales, chujes, tacobales, tarámules, bicholes, amusmos, lapanecos, mayas, ¿eh? Y esto no es un panfleto no es en parte, es puro ordenamiento preliminar de la evidencia que recolectamos de las prácticas de los abuelos lengua de los cargadores del tiempo llegamos hasta hoy y no nos detendrán pero aguas, no podemos bajar la guardia y sobre todo hay que cuidar y preservar a nuestros jóvenes Besos y nada de tristezas y corajes, hagamos fiesta porque está llegando el tiempo de los trece cielos es tiempo de ser impecables los quiero mucho muchísimas gracias paisana eh, lamento mucho que ella hecho una presentación tan larga y no hayamos tenido ni siquiera tiempo para colocar algunas de las presentaciones, pero lo vamos a tener también como material eh, y a continuación vamos a darle un espacio eh, a todos ustedes a todas y todos ustedes para que puedan hacerle preguntas a la doctora, eh, por allá atrás eh, Jasmine que es una de nuestras auxiliares aquí este, nos va a hacer favor de eh, pasar eh, el micrófono eh, vamos a hacer como dinámica, vamos a juntar unas cinco participaciones y ya le daríamos el uso de la palabra, doctor. Gracias. A propósito de Bolivia, Álvaro García Linera decía que no había sido posible la colonización sin el capitalismo y el capitalismo no había sido posible sin la colonización, que son dos términos intrínsecos que, que se alimentan de uno a otro. Eh, pero bueno, ya que nos ponemos marxistas y el materialismo histórico, creo que tiene mucho que ver, eh, una deuda también que hay en términos jurídicos, es el, la llegada del liberalismo a México, ¿no? que lo usan como un sinónimo positivo, que lo usan como, yo creo que muy mal empleado, como una, un antónimo del, del conservadurismo, creo que no va por ahí pero que se refleja mucho en términos jurídicos, ¿no? que tiene que ver con, las, con los derechos individuales versus los derechos colectivos. ¿no? Eh, y creo que más que hablar del neoliberalismo, bueno, habría que entrascarnos y, y atacar a, a la raíz, que es el liberalismo. Y ahorita este, vemos a su paisana, ¿no? por ejemplo, a Gloria Álvarez, dando conferencias con, tra sin tratar de politizar o politizar el asunto, pero bueno esta semana dando conferencias ahí en la plenaria del PAN, no hablando de, de liberalismo y hablando de la propiedad privada, no como si no la fueran a arrancar. Eh, y bueno, ya por último, hubo un conflicto en lo, en lo del constituyente por estos datos que daba del INEGI, porque hablaban de, de qué es indígena y qué no es indígena, qué es originario y qué no es originario, y se concentraban en la lengua. Porque, bueno, si nos vamos ya por autoascripción, bueno, pues se dispara completamente lo que, lo que significa ser indígena o no, porque la, bueno, la cultura no solamente es la lengua, es todo, es lo que comes, es lo que hablas, es la fiesta, es lo que te pones, es lo que, cómo caminas, ¿no? O sea, tiene que es mucho más profundo el término de la cultura. Entonces, bueno, al final eran los datos que existían porque no hay otros datos, ¿no? No, hay, no existe otra cosa más que los lengua, entonces bueno, ¿qué opinión tiene usted de todo lo que le dije y de lo de la Gracias. Pues de todo lo que me dijiste, yo estoy de acuerdo, es un planteamiento teórico que se origina en, en la base de los estudios de, de, de derecho, ¿no? Ustedes me pueden bueno ver nunca que las facultades de derecho fueron de extendidas, que se abrieron. En el planeta, o sea, la fuerza del derecho, ¿no? Entonces en derecho, por ejemplo, el código civil dice que la familia es la institución jurídica por excelencia que une al hombre y a la mujer para tener hijos, diría la Susanita, ¿no? Pero ya no es esa la familia, es otra, las madres solteras, es decir, todo lo que ha cambiado el mundo, digamos que desde que nacieron ustedes a, hasta este momento, siglo XXI, es enorme. Y hay, una gran, hay un gran vacío. El tema de la constituyente es un punto de discusión en este seminario, porque ahí en la Comisión de Asuntos Indígenas, por ejemplo, quitaron a Malonio Carballo, un líder náhuatl magnífico que trabaja con la Distegui en el programa este de... de, de, de ¿Cómo se llama? Las plumas de la serpiente. Las plumas de la serpiente. Y, y eran un grupito ahí, mala onda que no estaba pensando en lo que estaban haciendo, que lograron que él no fuera el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Y así estamos. El problema es que en todas las, las ciencias hay grandes contradicciones, como el tema del liberalismo que tú estás planteando. Y hay que resolver esas contradicciones, que yo diría que no son tan locales, son contradicciones fundamentales. Para lo, bueno, te recomiendo el libro de Flores Margón que es una edición de la Revolución Mexicana acaba de salir por Claudio López es algo increíble la Revolución Mexicana vista por un tipo que bueno que se codea con la crema innata de la intelectualidad los López son muy conocidos becas y de todo pero es un libro totote así así como los hombres que nombran a las mujeres pero o esa novela esta la tenemos que porque ahí está ¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Qué significó? ¿Por qué todo el tema este de ahora resulta que los que participaron en aquella nuestra gran movilización pues muchos ya se murieron y los que quedaron no te quiero decir estamos en ese vacío entonces a ustedes les estamos entregando la estafeta. la patria lastimada ya sé qué vergüenza pero no crean que no hicimos lo posible estamos también cambiando, las leyes ahora para las mujeres han cambiado muchísimo sí hay, sí hay avances pero es tan grande el enemigo como diría Tito Monterroso me desperté y el dinosaurio seguía estando ahí y sigue estando mis amigos. ese es el problema entonces tenemos que llamar a los dragones y a la a y esa famosa ¿no? ¿Sí? para contrarrestar tenemos que buscar las maneras para contrarrestar crecer, porque ustedes lo quieren hijos, mi donde no hay parques, ni árboles, ni agua ni luz así que esa mancerizada de la que habla José a mí me encanta porque Mancera nos vino a dar en toda la torre y lo pusimos nosotros así es que ahora por favor piensen ustedes jóvenes que son los que tienen el futuro yo sé que es una gran responsabilidad pero por el número las mujeres y los jóvenes van a tener una influencia enorme en lo que va a pasar que Dios nos haga reconfesados eh? la verdad no queremos ni temblores ni amancera muchas gracias, gracias. gracias. Eh, vamos a dar eh, quizás espacio para dos o tres preguntas pero voy a, a pedirle a Claudia Mendoza que eh, es nuestra coordinadora también que nos acompañe aquí porque a continuación de las preguntas vamos a, a platicarles a ustedes sobre la dinámica de, de trabajo que vamos a continuar en el seminario y entonces eh, vamos a, a tratar de darles eh, eh, bueno, de que ustedes eh, puedan conversar también con la doctora Evangelina Mendizábal, pero al mismo tiempo también que ya nos acompañe Claudia para este, que no nos deje aquí el el espacio vacío y que eh, pues estemos todos por aquí ya, ya. bueno, pues eh, hay una pregunta entonces este damos entonces eh, solicitándoles brevedad eh, porque ya estamos sobre los tiempos eh, tenemos programado salir a las 2 de la tarde y ya son una y media y todavía, eh, bueno, Claudia amenaza con platicarles del seminario unos 10 minutos eh, y yo quizás otros eh, eh, nueve minutos para que sea ella la que hable más y no yo eh, de manera que todavía tenemos un poquito de espacio y también para ponernos de acuerdo con ustedes de la, de la dinámica del seminario entonces damos sin más este tiempo para que ustedes puedan formular su pregunta. sus preguntas juntamos las preguntas y después da una respuesta puntual dos, dos preguntas yo pienso a lo, a lo sumo y ya da respuesta a la, la doctora sí, adelante eh, bueno, muchas gracias doctora, pues agradecerle, a nos comparto esta data esta tan interesante. Yo no conocía del programa y quisiera preguntarle eh, primero qué resultados ha tenido en cuanto a la decepción, porque me queda claro que esta beca debió de haber abatido en un punto muy importante la decepción de los estudiantes. Y qué resultados prevén ustedes, no sé, a 5 o 10 años más, cómo lo ve el proyecto futuro. Y finalmente, si nos comparten las personas afrodescendientes, que es un grupo que que también vive una gran discriminación y que de pronto nos sabemos mucho gracias alguien más allá atrás eh, bueno la mía no va no va como tan en el mismo orden de la anterior no sé si se puedan conjugar mucho las preguntas pero eh, bueno primero no quiero dejar de, de, de, de hacer de, de hacer una una, una, lo que a mí me parece una aclaración que es que no creo que se pueda comparar el liberalismo del siglo XIX con Gloria Álvarez este, es un poquito extremo, el liberalismo del siglo XIX en México fue bastante brillante y muchas de las instituciones que ahora tenemos se las debemos a, a, a, a ese liberalismo en todo caso eh, me parece que el, el mundo lo que nos está mostrando es que tanto socialismo como liberalismo el liberalismo honesto, eh, se deben de unir en contra del neoliberalismo, ¿no? a pesar de que ya eh, da algunos visos de, de que el neoliberalismo viene a la baja, eh, con, eh, con la llegada, sobre todo con la llegada de Trump a, a Estados Unidos, a pesar de ello, el neoliberalismo sigue siendo bastante importante y no es lo mismo el eh, liberalismo que eh, el neoliberalismo, no, no comparten siquiera eh, la misma eh, ideario eh, político. El, lo que sí me parece importante de la, de la primera intervención pues es esta eh, diferencia entre los derechos individuales y los derechos colectivos y la dificultad para, para poder este, encajar derechos colectivos en una constitución que como la mayor parte de las constituciones del mundo, no conozco la, la, la boliviana, pero como la mayor parte de las constituciones del mundo están basadas, como decía el doctor Deval en una eh, perspectiva individualista eh, eh, de los derechos eh, y me gustaría saber cuál es su perspectiva eh, respecto a, a esta eh, amalgama a, a, si se puede hacer, eh, si con la constitución que tenemos realmente se pueden incluir derechos eh, comunitarios o si es necesario un nuevo proceso eh, constituyente para tratar de, de, de dar cuenta de la diversidad eh, en, en un sentido comunitario dentro de la Carta magna sería todo, gracias muchísimas gracias hay una última pregunta allá de un compañero atrás y yo creo que con eso cerraríamos eh, perdón, nada más eh, por cuestiones de tiempo vamos a cortarlo ahora e intentaremos de que no sea así en la siguiente adelante gracias, eh, buenas tardes este, bueno, me ha llamado mucho la atención los la, los resultados de la encuesta intercensal del 2015 tiene un poco que ver con la primera intervención, la primera pregunta que hacía la compañera en estos resultados del 2015 se habla de que con base en la autoadscripción hay más de 25 millones de personas en el país que se autoescriben como miembros de un pueblo indígena en donde hay una diferencia bastante marcada con respecto a los resultados del año 2000 por ejemplo en donde solo se reconocían alrededor de 8, 8 millones de personas y especialmente por el tema del manejo de, la, de una lengua indígena entonces, eh, digamos, en todo este trabajo que ha tenido usted, doctora Marcelina tanto dentro del proyecto docente como dentro del programa de Nación multicultural, me gustaría saber cómo han afrontado el tema de la autoadscripción para la definición de los Alumnos a los cuales se les va a otorgar la beca. Creo que sí es un reto plantear el tema de la autoadscripción, porque entiendo que también tendrán ustedes estadísticas en donde se advierte seguramente un incremento de los alumnos que se autoascriben a un pueblo indígena. Entonces, solo si pudiera comentarnos acerca de cómo han, digamos, eh, confrontado el tema, para tener un poco de, de panorama de ello. No, gracias. Dentro del sistema de becas. Eh, uno de los retos más grandes que he tenido como diseñadora de proyectos y operadora fue precisamente el tema de la autoinscripción. Afortunadamente, y no es lírica, la Carta Magna, la Constitución, nos daba un súper apoyo porque el artículo segundo establece claramente que se es indígena si tú te autoescribes indígena. O sea, yo puedo decir que soy zapoteca, no sé si los zapotecas me aceptarían, ¿verdad? creo que tal vez sí. Y soy zapoteca. Y sería una, una cuestión muy interesante que se presentara, no se nos ha presentado en ningún caso así. En los 910 becarios, el criterio ha sido, primero, la evaluación, seguimiento de todos los programas de becas a estudiantes indígenas, en América Latina y nosotros constituimos el primer plan de este tipo. La UNAM abrió sus puertas para los pueblos indígenas un poco, me imagino, después de la huelga también, entró de la frente a, porque a la Secretaría de Salud, recorrió las comunidades y nadie que se acerque a las comunidades indígenas sale, eh, digamos, impecable, sale con ellas en el corazón y con el compromiso de apoyar, porque es demasiado lo que está pasando entonces, cuando hicimos la primera convocatoria para el sistema de becas nosotros pusimos preferentemente hablantes de lenguas indígenas es decir, no descartamos ninguna otra posibilidad por ejemplo la comida, la vestimenta todo lo que implica ser indígena o ser de la Ciudad de México, o ser del Estado de México o ser de Michoacán ¿no? y Casi todos los estudiantes, los primeros 50 que llegaron, bueno, uno era un nofre, un mixteco, que estudiaba economía, y llegó con su cartelito de la convocatoria, la convocatoria del sistema de becas se encuentra en su, ¿no? ¿qué? Es? Preciaba. Es este, este es el cartel que nosotros ponemos en grande, en donde están los requisitos para autoadscribirse, auto es importante que, que se sientan indígenas. Pero las maneras por las cuales, los modos, la, la, todas las cualidades para decirnos que son indígenas, pues no, hay, no están escritas en ningún código. ¿eh? Tú inmediatamente sientes, es decir, nosotros ya con la experiencia de los 14 años de convocatoria, eh, poder saber si realmente son compañeros indígenas o no, nos resulta sumamente ya conocido. Sé, y los chicos que trabajan, que muchos tienen 10, 12 años conmigo, yo, yo, yo me caracterizo por tener proyectos de largometraje. A mí no me gustan los documentales. A mí me gustan. Ahorita me pidieron la perspectiva para el año nosotros, tuve que nosotros tuvimos que elaborar. Y yo dije: ¿Cuántos estudiantes van a haber? mil? Ya, pero eso no puedo jubilar. mil que van a escribir sus tesis precisamente. Sobre el pro proyecto de becas que la UNAM inauguró en América Latina, no les hicimos una extensión a los pueblos indígenas, sino que nos tomamos de la mano y dijimos que ellos son parte también de la UNAM. Lo que no han tenido son las mismas oportunidades. Y ahí es donde viene, digamos, nuestra gran experiencia. Eh, para llegar a su primaria, un estudiante indígena, sin primaria, camina tres horas en la montaña a veces con guaraches y a veces descansos. lo llevan las abuelitas los tíos, los primos, los amigos para que vayan a clase todos los días o sea, solo sacar la primaria para un niño indígena es súper difícil más todos los obstáculos que dan esa infinita pobreza en la que viven pero ellos sí son comunitarios ellos se dan cuenta desde pequeños quién de los 10, porque son 10 hermanos las familias son enormes, ¿no? hay uno que decía: me va a, ir a la UNAM porque es ¿Por es la UNAM porque la UNAM es una universidad querida por el pueblo de veras y saben que existe la UNAM y quieren venir a esta universidad grande por eso nosotros tenemos que dar el ancho a la situación y con el sistema de becas logramos captar ¿sí? a la mayor parte de indígenas, hay muchos que no tienen como que de repente no se atreven porque dicen, es que si me van a examinar en lenguas como puedo decir? yo solo la entiendo pero no la hablo bueno, esa es una de nuestras más interesantes experiencias ahorita tenemos músicos de Oaxaca que están tomando en la escuela de música para aprender a escribir la música que son, ya tocan el oboe, la trompeta la guitarra en sus, en sus comunidades, porque el papá es el director de la banda son músicos por excelencia y hablamos Así. la banda de música entonces, en esa pregunta yo creo que me podría extender muchísimo pero ahí tenemos las consultas tenemos abiertas las puertas para quien quiera llegar a investigar un poco ¿no? lo que hacemos es demasiado y yo sí siento que me he rejuvenecido y me he vuelto una mujer mucho más optimista de lo que siempre he sido cuando veo el esfuerzo que hacen porque son líderes indígenas, pero ellos jamás se presentan como líderes. Ellos quieren ser mecatrónicos. Hay uno que dice de mecatrónica que él quería ser superhéroes, navas, superhéroes, bucholes y yo no sabía ni qué era mecatrónica. La verdad, ese día fue así como quería ser mecatrónico. Y la carta también abrir en la UNAM y ya había candidato indígena y así en todas las facultades. Ingeniería tiene ingenieros mecánicos, automotriz toda esa cosa de ingeniería pero por cierto, ahí no entramos porque no nos gustó como nos trató el director de ingeniería, ahora ya hay otro son bastante raras las cosas de ingeniería ¿eh? ¿Otro que derecho? Mm. derecho fue súper pero súper bueno hemos pasado por cambios <risa> por cambios muchos de programas de planes y programas eso tenemos que estudiar porque eso ha generado que cambie todo lo de la dinámica y entonces ya no se pueden inscribir los que entraban de libre elección a la otra. Es un merengue lo de las... Yo me iría famosa si escribo un libro sobre cómo funcionan los servicios escolares. Porque la verdad es que yo nunca... Ahora me pregunto, ¿cómo hicimos, ¿cómo hicimos para que se inscriban estudiantes de todas las facultades? Claro, ya después de 16 años hay 10 capacitados estudiantes, y profesionales formación de recursos humanos valorar a los de servicios sociales, ahorita tengo cuatro de servicios sociales que luego otros se quieren ir a la maestría y se van a la maestría otro. pero ya tenemos formados chicos para ser tutores, responsables interculturales, porque si no compactamos ese concepto entonces no estamos generando ningún cambio, estamos siendo una instancia más eso es solo con respecto a los becarios. También el eh, compañero habló de liberalismo, toda la, tiene, la razón. o sea, no es lo mismo liberalismo que neoliberalismo. Definitivamente, en la ruta de derechos se discuten muchas de estas cosas. El derecho indígena, por lo menos, está huyendo del positivismo, ¿no? Están huyendo de lo de eso, pero no se lo pueden quitar solos, tiene que ser popular universidades, libres científicas, gratuitas y populares. es que somos pueblos los abogados que no somos indígenas y hay que juntarnos es muy importante crear una ONG que desde la sociedad civil empiece a trabajar cómo estamos pensando en México del futuro porque no nos lo van a robar ¿Eh? aquí están ustedes y esa es la clave con respecto a lo que preguntó la compañera de los resultados, ¿sí? ¿Cuántos becarios? Bueno, tenemos 910. ¿Cuántos titulados? Tenemos 300.